La idea es comentarles sobre la empresa, qué, qué hacemos, cómo lo hacemos, qué hemos hecho, de dónde venimos, etcétera. Eh, algún participar, poder compartirles algunas de mis experiencias de, de, de lo que he hecho a lo largo de estos años en la empresa, eh, los logros metidas de pata, que hay muchas. Eh, esto de alguna forma para que cada uno de los que escuchan pueda utilizarlo, pueda, les pueda servir de algo eh, y que puedan sacar algún provecho. Ojalá, ojalá, ojalá sea así. Café León fue fundada en 1938, esos ya son 83 años de estar en el mercado en forma continua. Eh, fue fundada por Salvador León Zapico. Él le da la, la, el, su, le, su apellido León, se lo da a la marca. Eh, él era español, asturiano, vino a América a trabajar, a hacer, a hacer América, como decían los españoles, eh, y vino varios años antes de esto, trabajó en varios varias, eh, varias otros asuntos, eh, tuvo un, un supermercado, tuvo varias cosas, y finalmente decide eh, fundar algo de Café. En realidad no sabemos, él ya, ya falleció, no sabemos por qué se decidió por café y no por otro producto. No, nunca lo, nunca se, se preguntó eso así. Era una persona que le gustaba muchísimo el campo, le gustaba muchísimo el, el, el, la naturaleza, le gustaba la agricultura. Entonces supongo que, que algo de eso tuvo que ver, ¿verdad? Tenía varios amigos caficultores eh, y algo de esto tuvo que ver. O es las respuestas que hemos tenido cuando se ha preguntado con con gente conocida. Eh, luego mi papá en, en, a principios de los 70s le compra la empresa a, a mi tío abuelo, el tío de él. Eh, mi papá lleva el León de segundo apellido, porque Salvador León era hermano de, de la mamá de mi papá. Eh, también español, había venido en los años finales de los 50s, eh, lo mismo, hacer América, venían de salir de la Guerra Civil Española, venían de unas condiciones complicadas, eh, él era emprendedor, siempre, siempre lo fue, tenía un bar en España, eh, pero no le estaba funcionando bien, eh, decide venirse para acá, eh, se viene y le, pues, pasa por varios lugares, eh, tuvo... tuvo de varios empleos, de, trabajó en varios lugares, varias cosas eh, y tenía un emprendimiento nato y era un comerciante nato eh, cuando empezaron a venir los bolígrafos a Guatemala eh, él conocía al distribuidor de esos bolígrafos entonces compraba bolígrafos y al mismo tiempo iba haciendo su labor de venta de, de, de productos que vendía de, de, de almacén en almacén eh, y aprovechaba también venderle el bolígrafo, porque sacaba el bolígrafo para firmar y como eran productos nuevos, el, el, el almacén le decía que, pues que, que le interesaba el bolígrafo, eh, pues no, que sí, que no, y que al final de cuentas se lo paraba vendiendo. O sea, te dio un, un alma de comerciante nata y, y absolutamente así, que es una de las preguntas de esta fundación, ¿verdad? El, el, el, el emprendedor nace o se hace, creo que es un poco de ambas, es un poco de las dos eh, tuvo una fábrica de calcetines también y al final de cuentas pues decide hacer su eh, intervención en este negocio, lo compra y empieza a, a impulsar nuevas formas de, de comercializar el, el café, nuevas formas de, de vender, eh, antes no se vendía más que en, en el local que tenían, todo esto era en el centro, en la zona 1 eh, y empiezan a, a, a impulsar esas nuevas formas de, de vender, da crédito, en los años 70 pues ya había créditos y había todo, pero, pero no lo daba la empresa, él empieza a dar entrega, eh, créditos, empieza a hacer entre, entregas, empieza a vender a supermercados y lo hace crecer sustancialmente. Y yo era pequeño, pero yo... Veía las cosas, oía, lo escuchaba y aprendía de, de qué era lo que iba pasando por ahí. Eh, recuerdo que el café eh, lo probábamos y lo probábamos porque era un, un tema de, en familia. Se probaba a la hora del almuerzo de alguna forma, que en ese tiempo se almorzaba en casa todos los días eh, y se probaba eh, a ver si el café estaba bueno o no y ahí se decidía. Eh, es cuando uno mira hoy cómo se hace una y cómo, cómo se hacen todos estos procesos, pues haberlo hecho así, eh, es un tema que, que uno dice, pero ¿cómo funcionaba? Pero funcionaba, era, era tal vez un, un sistema muy empírico, pero el, el asunto es que, que se mantenía y se funcionaba. Eh, de, durante ese tiempo eh, yo era pequeño, la tostaduría, la parte de, de, de tostadores estaba atrás de la casa y tengo recuerdos increíbles de eso y hasta el momento en que llegaba el regaño, el castigo, o lo que fuera por jugar en los sacos de café, que era totalmente prohibido, pues, pero, pero llegábamos con algún amigo a, a subirnos a los sacos, a escalar, a escalar aquello y si él me veía, oh, el tostador pasaba el chisme, pues entonces caía la, la reprimenda del caso. Pero tal vez eso fue lo que me hizo que, que la sangre se cambiara un poco con, por café en, en algún momento. Eh, luego en, en el 82 entro, entro a trabajar, de, después de graduarme me fui a, a, a Estados Unidos un par de años a estudiar eh, y cuando regreso empiezo a trabajar con él. Eh, y empiezo a trabajar con él haciendo absolutamente todo, haciendo de, de lo que, lo que le, le decimos empleado, ve, ve por esto, ve por aquello, haz, haz lo otro. Y de verdad hacía todo, hacía desde abrir y cerrar la empresa hasta eh, lo que fuera necesario, repartir lo que, lo que fuera. Y eh, de alguna forma era como todo pasarle el, el aprendizaje que yo había tenido eh, con él, pasar el aprendizaje que, había ten, que yo había visto, que había vivido, que él, que él hacía en algún momento dado y empezarlo, empezarlo a hacer. Eh, no En ese tiempo, en ese momento, pensar en algún tema de gobierno empresarial, pensar en algún tema de, de transición familiar, de alguna cosa así. No había. Y entonces era y pues, al, al dedazo y a lo bestia, ¿sí? de, de poner, de poner el, el asunto de ahí vamos y, y te toca hacer esto, esto y esto y, y vámonos. No había una transición, no había una capacitación. Lo que sí había eran muchas ganas de hacerlo. Lo que sí había era, era una pasión de verdad por, por lo que estaba haciendo eh, y entonces eso nos llevó, llevó a hacer esto. El tema de, mes, de, de tener de alguna forma como la mezcla de, de negocio y familia, que en cualquier negocio familiar se da, eh, a veces complica y, y nosotros no fuimos la excepción de eso, de, de, de complicar las cosas por, por ser difícil de separarlas, ¿verdad? ser difíciles de, de, de, bueno, en oficina pasó esto, pero en la casa no va a pasar o va a pasar lo otro o lo que fuera. Eh, sin embargo, pues pasamos todas esas desavenencias, nos dieron un gran aprendizaje a todos y esto, esto pues hizo que, que fuera ganando la, la confianza eh, de mi papá para que fuera de alguna forma dándome oportunidades y, y, y dándome cómo, cómo ir presentando, haciendo y, y cambiando cosas. Eh, no, no sin antes pasar por por un escrutinio grande de, de él mismo, ¿verdad? De, de, de que sí tenía que tener autorización. Recuerdo una anécdota específica de esto fue el tema de, de entregar la llave. La llave la había tenido siempre alguien de la familia. Mi tía de la mamá de mi, de la, perdón, la hermana de mi papá trabajaba con, con él, entonces la llave la teníamos mi tía, mi papá y yo. Entonces, poder decir, bueno, vamos a trasladarle la llave a alguien para que pueda abrir y cerrar, para poder hacer otras cosas. Eso fue un, una negociación de meses, ¿verdad? de que si se daba, que si no se daba, que si sí, que si la confianza, que si no la confianza. A la persona que se le dio eh, la llave por primera vez, el, la semana pasada estuvimos celebrándole los 45 años de estar con nosotros. 45 años continuos en, en la empresa eh, y en esa celebración yo le pregunté de, de, de que una, un tema que nunca se lo había preguntado ni nunca le había dicho cómo lo había contratado mi papá, eh, que si había sido aquel típico anuncio de los chistes de, de Senerita Patoco Chispudo y dice que más o menos fue así que más o menos fue eso, que fue por medio de una recomendación de una persona que trabajaba en otro, en otro negocio de mi papá. Eh, y entonces él llegó y, y fue casi, bueno, entonces, ¿te parece esto? Sí, entonces, ¿qué? bueno, quédate aquí. Y no, no me puedo quedar hoy, pero sí, vengo mañana. Entonces, a partir de ahí, empezó el, el trabajo de él de 45 años. Y eso es verdaderamente un orgullo, el tener gente de 45 años, tener gente de, de 20 y pico, casi 30, y tenemos varias personas así de esa, de esa longevidad en la, en la empresa. Y estamos súper orgullosos de eso, porque uno de nuestros principios es hacer relaciones duraderas y de largo plazo, ¿verdad? A todo nivel, con nuestros, eh, bueno, nuestros empleados, con nuestros clientes, con nuestros proveedores, con, con todos. Eh, todo esto sucedía en la, en la zona 1, hoy conocido como centro histórico, en ese tiempo era simplemente el centro, no era el centro histórico, se convirtió en histórico después. Eh, y en 1989 eh, ya no cabíamos en donde estábamos, en la parte de la tostaduría atrás de la casa y la parte de molienda, empaque y distribución en la zona 1 ya no cabíamos. Nos trasladamos a un área industrial en la zona 12, donde actualmente, donde aún seguimos, y eh, nos, nos trasladamos ocupando eh, alrededor de 650 metros cuadrados. Hoy estamos en esa misma área, en ese mismo lugar, solo que ocupando 3 mil metros cuadrados. Eh, en, el, en 1995 el café, el lugar donde estábamos, en la zona 1, lo dejamos como un... Una distribuidora de café para el área del centro, para varios clientes que había por ahí, se repartía en bicicleta y lo dejamos así, pero era un desperdicio ese local para, para solo tener eso. Entonces, en 1995 eh, abrimos el primer coffee shop, café, nosotros le llamamos el café de la octava, eh, del área del centro y uno de los primeros de Guate, de, pero... pero no, no, no el primero de Guate, pero sí había muy pocos. Y en el 95, siempre que cuento esta, esta anécdota, eh, la acompaño de la siguiente anécdota, que tuvimos que dar durante varios días, semanas, degustaciones de capuchinos. Porque cuando la gente entraba y, y veía aquello y le decíamos, mire, quiere un capuchino, la gente decía, ¿qué es eso de café chino? Y la gente no conocía el, el capuchino. No se conocía, entonces tuvimos que hacer eso. Empezamos a dar esas degustaciones para que la gente lo conociera y lo supiera. Hoy, el, ese, ese café de la octava es un icono del centro, es un icono que está. Pues de hecho, nos dieron un, un nombramiento de, no se llaman iconos del centro, el nombramiento como tal, no, no lo recuerdo ahora, pero pero sí nos lo dieron por llevar tantos años consecutivos ahí. Hay tours que van al centro, o había antes de la pandemia, hay tours que van al centro, que visitan varios lugares y entre ellos está, está Café León del centro. Adicionalmente, tenemos como vecino al, al Congreso y eso nos da la linda ventaja de poder tener de primera mano las manifestaciones que hay todo el tiempo, que a veces nos cierra en la calle y etcétera, etcétera, pero es parte de parte del folclor de, de lo que tenemos ahí. Eh, por ejemplo, el café, cuando hay manifestaciones, a no ser que la manifestación ya se considere riesgosa para nuestros clientes, para la gente que trabaja en él o para el local en sí, la, se mantiene la puerta abierta, incluyendo cuando hay una barrera de policías que cierra la calle por completo y no deja pasar ni siquiera peatones. Pero parte de nuestra... De, de, de nuestro simbolismo es no cerrar la puerta, porque la puerta cerrada significa estoy en la manifestación y no necesariamente estamos en la manifestación, estamos sirviendo al público, aunque no tengamos público. Eh, luego hicimos varias, varias eh, innovaciones en el mercado del café. Por ejemplo, alrededor del... del también 95, 96, por ahí, empezamos a vender café de regiones o cafés regionales de Guatemala en, en el en, aquí adentro del país, eh, tengo clarísimo empezar eso, no había mucho lugar donde conseguirlos porque ese café se exportaba, la gran mayoría o, o, o, o el total de ese café se exportaba, eh, y entonces, cuando se hablaba con los productores de esos cafés regionales, eh, que dicho sea de paso, eh, el trabajo que hizo Ana Café para esa diferenciación de cafés eh, por microclimas, por sabores, por perfil de taza, es un trabajo verdaderamente bien hecho, verdaderamente bien hecho que ha servido de modelo a nivel mundial para, para hacer esto. Eh, se. Y ese café se exportaba. Entonces, finalmente lo metemos aquí y recuerdo un, un competidor que pues es, es amigo, eh, pero en algún momento dado cuando le comenté esto, que ya había empezado, ¿verdad? Y entonces le comento, mirá, es que estamos haciendo esto y vamos por ahí. Y me, su, su visión inmediata fue decir, vos, pero, pero no hagas eso porque vas a convertir al consumidor en más exigente. A mí me dejó así como, como perplejo, pero me halagó y me encantó que mi competencia pensara así, porque eso me daba más oportunidad de hacer las cosas, eh, me daba más oportunidad porque el, el consumidor se iba a convertir más exigente, lo hagamos nosotros o lo haga alguien o lo que fuera, y por el otro lado no, no estaba bien que el país que produce estos maravillosos granos, de, con esas diferenciaciones de, de región a región y demás, los mismos guatemaltecos no pudiéramos tomar ese café. Hoy vemos en el supermercado muchísimas marcas que tienen, que tienen productos diferenciados por regiones y muchísimas marcas que tienen productos diferenciados por, por otras razones. Y... y Qué bien, qué bien, porque el consumidor tiene más, más opciones y tiene más formas de probarlo y tiene, pues, se puede ir por su gusto y por lo que, por lo que más está, está buscando. Eh, así como eso hubo muchísimas cosas, eh, y en el, ya en la década del 2000 eh, hubo varios cambios internos de la empresa. Por ejemplo para esa época la empresa tenía sesenta y pico de años y la empresa estaba sin una misión, visión o principios escritos. Eso, es cualquier cosa que uno mire en los libros, eso, eso no está bien, eso no puede ser, eso es una empresa, pero, pero así era y así estaba. Y nos dimos a la tarea de crear esa misión y visión y esos principios. Y lo hice con un petit comité del, de la empresa y, y unas gentes externas. Eh, entonces lo hicimos y bueno, ahora ¿qué hay que hacer con esto? No? Y yo dije, presentémoselo a la gente aquí. Y lo que hicimos fue que hicimos una reunión donde llegó varias de casi todas la, las personas que trabajaban ahí eh, y lo presentamos y al, al presentarlo... Eh, se veía la gente como asentía con la cabeza y cómo, sobre todo los que llevaban años estando ahí. Eh, y, ¿Y qué fue lo que pasó? Que eso, esa misión, visión y principios que habíamos establecido entre un pequeño grupo, era lo que la empresa había hecho durante 60 años. Era una cosa real, era una cosa de, de, de tradición, era una, un tema cultural. Eh, y entonces el valor que eso tiene de tener esa cultura, pues es una de las cosas que hace que hoy la empresa pueda estar con, con más de 83 años en el mercado, eh, porque esa cultura no es de, de crearla de la noche a la mañana, esa cultura no es de, de, de, de, de dictarla y que se haga, esa cultura es de, de vivirla, es algo que, que, que tiene, que va ahí es, es una esencia, es un ADN, ¿verdad? Entonces, eh, nos dio muchísimo gusto cuando lo que se estaba presentando, nadie hizo caras de, a como así dicen que, que aquí hacemos eso si tratamos todo lo contrario? ¿verdad? En esa misma década se trabajó también, se empezó a trabajar en un mercadeo más profesionalizado en, en, en el 2000, 7, nos certificamos ISO. Eh, es la primera tostaduría certificada ISO de, con certificación de 9001. Empezamos con la 2007, 2008, perdón, y eh, ya estamos ahora en la versión 2015. De, desde el 2007 para acá nos hemos ido recertificando cada año. Eh, pusimos también por ese mismo mercadeo que se llevó, eh, empezamos a distribuir otros productos, empezamos con unas galletas y con una bebida de café sin cafeína, en realidad no es café sin cafeína, en realidad es una bebida que asemeja al café, que no tiene café en sus ingredientes, no lo hacíamos nosotros, eh, nos lo daba alguien más, eh, esas dos distribuciones ya no las tenemos, la fábrica de galletas la vendieron y ya no les interesó seguir, y la, esta otra marca de café decidieron ellos mismos eh, retomar la distribución eh, y entonces pues ya no, ya no manejamos eso. Unos años después eh, empezamos a sacar marcas propias de productos afines, le llamamos nosotros. Y esos productos afines eh, sacamos la creme, que es la creme Café León, que es una crema no láctea para, para ponerle al café. Y eh, chocolate, eh, chocolate para hervir, el chocolate tradicional de, de hoy a de Guatemala, eh, con marca propia. En, y pues esos mercados los hemos, los hemos ido tomando para, para crecer con ellos. En, en el 2017 en, se empiezan con blends de temporada. Esto fue un, un tema eh, que empezamos con hacer un blend navideño, un blend del día a de la madre, un blend del día al padre, en el 2017. Y la idea con esto era hacer una, un blend, una fusión de cafés con un sabor característico eh, diferente a lo que hubiera en el mercado. Y eso se logra mezclando cafés de, de diferentes orígenes, de diferentes perfiles de taza. Y entonces logramos manejar eso para... Para, para que la gente pueda tener otra, otra opción de, de, de, de probar productos, de probar algo, algo diferente. Lo, lo hemos estado haciendo, son por tiempo limitado, eh, ya viene el Día de la Madre, dentro de poco hay que, hay que prepararse, ahí avisamos, eh, valga el, el comercial. Eh, en el, se me olvidaba, en el 2005 incursionamos en la, en la representación de unas máquinas superautomáticas para, para café expreso. Eh, y un par de años después, esa, esa distribución, fundamos una empresa, una sociedad anónima, para, para que la sociedad anónima la manejara, porque son mercados demasiado diferentes como para, como para tenerlos juntos. Entonces, sí, sí la fundamos y aún seguimos siendo representantes de esa marca. Es una marca suiza, la marca Yura, y somos representantes de ellos para, para Guatemala. Eh, pues muy, muy, muy, muy a grandes rasgos, pasé varias cosas y varios puntos importantes de, de lo que se ha hecho durante este tiempo. Otro tema ahí que hay que, hay que tomar en cuenta... Y ahora con, con la pandemia pusimos muy de moda el tema de, de, de ser resilientes, de, de adaptarse a los cambios, de ver esto. Pero sí es cierto que el cambio de esta pandemia y, y la, de, lo que hizo a nivel mundial es una cosa sin precedentes en la historia reciente Pero si alguien ha sido resiliente han sido los empresarios guatemaltecos, eh, desde siempre, desde, desde toda la vida, hemos tenido golpes de Estado, hemos tenido un conflicto armado que duró 36 años, o sea, del, del 1960 hasta el 1996, que se firmó la paz, ha habido un conflicto armado, que se llama conflicto armado interno, porque no se atreven a decirle guerra, pero fue una guerra civil, una guerra civil espantosa y vivimos con eso y el, el país siguió adelante y el, el país siguió prosperando. Y los empresarios guatemaltecos, los comerciantes, los industriales, los, los empresarios en general, siguieron en Guatemala. Eh, seguimos en Guatemala. Eh, hemos vivido precios topes. El último precio tope es tan cercano como 1985. Eh, 1985 suena muy lejos pero para una aberrante situación como esa es, es, es importantísimo. Ese, ese último precio tope, ese ya lo viví yo y fue un tema eh, increíble. O sea, lo que hicieron fue que agarraron el precio del café en la bolsa y dijeron el precio del café, no recuerdo el precio a lo que haya estado, pero el precio del café está a 90 dólares el quintal. En ese tiempo el dólar estaba al uno por uno. Entonces, el quintal de café tostado y molido tiene que costar 90 dólares. Eh, pero resulta que cuando uno tuesta café, eh, el peso se reduce en un 18 a 20% por la evaporación del agua del grano. Eh, y cuando uno tuesta café, tiene costos. Y cuando uno, en fin, y era imposible comprar un café a 90 quetzales o 90 dólares, quetzales. Eh, y venderlo a 90 quetzales ya procesado, ya industrializado, empacado y demás. Entonces, eh, había que cambiar cosas, hubo que cambiar presentaciones, hubo que... que me Recuerdo que la segunda salida que, que dimos ahí es que cobrábamos el transporte del café. Entonces, se vendía el café a 90, que era el precio tope que tenía, y se cobraba un extra por transporte. Y, y la gente lo aceptaba porque todo el mundo sabía y todo el, toda la gente sabía que era lo que pasaba. Pero obviamente, imagínense qué pasaba con los autoservicios, con los supermercados, con, no, no, no era viable el, el hacerlo. ¿verdad? Menos mal fue un tiempo muy corto y, y pues esto pasó, pasó a la historia. Eh, hemos tenido durante toda esta historia estados de sitios, de toques de queda, tuvimos un terremoto espantoso eh, y todo eso lo hemos sobrevivido y lo hemos sabido llevar y entonces y estoy seguro que, que esa resiliencia y ese, ese ánimo empresarial que existe en este país es, es altísimo es una, una cosa súper grande Mónica mencionaba antes de la valentía del empresario porque adicionalmente a todo esto tenemos que, que enfrentarnos y eso para un emprendedor lastimosamente también le toca, ¿verdad? Pero tenemos que, que presentarnos eh, y, y tenemos que seguir adelante con trabas burocráticas, con leyes no claras, con todo eso existe. Eh, ha existido y lamentablemente durante el siguiente periodo existirá. Entonces tenemos que trabajar con todo eso. Eh, y logramos trabajar con ese tipo de cosas, logramos avanzar con esto. Esta es una de las razones que estuve involucrado en, en, en las cámaras empresariales, en gremiales y todo esto, y por, por varias razones. Una, y tal vez es la más importante, es porque es fascinante también, es una fascinación diferente a la del café. Pero, y por el otro lado... Es una forma de ayudar al país, de ayudar a, a, a que las cosas mejoren, a que las cosas sucedan, a que las cosas pasen, a tener incidencia en las cosas. Y el, el, el, vino una vez una, una cooperación de la, FA, de la Cámara de Industria, eh, eh, ay, no me acuerdo dónde era, era de España, de algún lado español, y les llevó un buen tiempo entender por qué nosotros nos preocupábamos tanto de la parte política en vez de ver la, la parte industrial. Y, y se les explicaba eso, es que no hay quien lo haga. Y no hay quien haga todas estas cosas, entonces nos paramos metiendo nosotros a hacer esto eh, Y paramos hablando, cuando debería estar hablando de Café León, paramos hablando de ese tipo de cosas. Porque el país entero rueda alrededor de eso. Pero entonces, regresando a, a, a lo que debo hablar, eh, el tema de, de la cultura que mencionaba antes, esa, esa cultura y ese ADN y esa esencia de la empresa, eh, hay, que, hay que mantenerla, es súper importante. Y para que eso suceda, el tema de recurso humano es imperativo en esto. Eh, necesitamos eh, gente comprometida, gente, gente que esté ahí adentro, que se arremangue, que haga más de lo que tiene que hacer, pero sobre todo que lo haga porque lo quiere hacer y, y entonces conseguir esa gente es, es el reto de un empresario, de un emprendedor, el, el reto de, de alguien que quiera manejar una, una empresa o un, un grupo de gente, es, es necesario hacer todo esto al final de cuentas, lo que hay que hacer es satisfacer al cliente. Entonces, tenemos que escuchar al cliente y tenemos que, que saber qué, qué el cliente espera de nosotros o qué el cliente exige de nosotros y tiene todo el derecho de exigirlo. Eh, nosotros tenemos un, un tema ahí que es, lo repetimos a, a diario y a todo el tiempo que podemos, es calidad consistente. Calidad consistente... Cuando uno solo habla de calidad es muy, muy abierto, es, es muy... ¿Qué es calidad para mí? Sobre todo con un producto de sabor, un producto que es órgano eléctrico, un producto que, que es difícil de medir en ese sentido. El café es lo que yo siento en el, en el sabor. Entonces esa, esa calidad consistente es que la persona pueda tomar nuestro café hoy y pueda tomar nuestro café mañana y pueda tomar nuestro café dentro de un mes y el café le sepa igual. Eso es lo que nosotros buscamos. Y a veces para eso hay que hacer cosas que pelean un poco con otros departamentos. Por ejemplo, para hacer eso, eh, tenemos una, cualquier financiero que me vaya a decir eso, es una absoluta locura. Estar en un país productor de café, donde puedo comprar el café cada 15 días, eh, irme abasteciendo eh, y tener varios meses de existencia de café. Pero eso fue una estrategia que definimos hace ya varios años. Y entonces, desde hace varios años, y eso es parte del crecimiento en, en bodegas que mencionaba antes de subir de 600 a 3 mil metros cuadrados, fue por eso, porque necesitábamos, o más bien, definimos que eso era nuestra estrategia. Y tenemos varios, varios meses de café, de todos los cafés que comercializamos para poder durante ese tiempo conseguir los cafés necesarios para hacer un perfil de taza igual que el anterior. Eh, y para conseguir ese perfil de taza igual que el anterior, tenemos un proceso eh, establecido que, que lo usamos y al final de cuentas esa catación que hacemos, que ya no la hacemos a la hora de almuerzo como, como lo hacía mi papá, en, en su momento y en su tiempo, y que funcionó, hoy lo hacemos con una catación muchísimo más profesionalizada, donde, donde ese mismo de las llaves, Carlos Vaz que tiene 45 años de estar con nosotros, es el otro catador, no, es el catador principal, yo soy el otro catador, porque si sí, él cata muchísimo más que yo, entonces... Eh, Vamos probando los cafés y al final de cuentas probamos la, la, la mezcla a ciegas sin saber cuál es la mezcla actual y cuál es la premezcla que estamos haciendo de esa, de esa mezcla grande que vamos a hacer. Eh, y si los dos coincidimos con saber cuál es cuál, quiere decir que la diferencia es muy grande. Y si los dos coincidimos, eso no sirve. Y entonces tenemos que comprar otro café o conseguir otro café o cambiar la, las proporciones para que ese café sea igual al anterior. Y eso es lo que vamos logrando. Y entonces esa, esa garantía es lo que el cliente favorece hacia nuestra marca de alguna forma. Porque sabe que lo que va a probar es lo mismo. No, no voy a probar hoy un café que me gusta mucho, mañana uno que medio me gusta, pasado otro que no me gusta. Si yo compro café león dorado, por ejemplo, café león rojo, siempre me va a saber igual uno del uno otro. Y entonces esa, eso es lo que nosotros llamamos calidad consistente y de verdad le ponemos muchísimo énfasis a eso. Eh, después de, de, de este tema, otra, otra cosa que, que me llama la atención es, es el, el tema puramente de emprendimiento, ¿verdad? O sea... Un, un empresario, eh, a mi juicio, no deja de ser un emprendedor. Porque si el empresario viene y hace lo mismo durante un día y otro día y otro día y 83 años, eh, ya no existe en el mercado. Entonces tiene que ir innovando. Eh, dentro de una empresa establecida ¿no? es un departamento de innovación y desarrollo, pero al final de cuentas es un emprendimiento. Eh, tiene muchísimo ya armado. Vi cuando les preguntaban a, a los dos emprendedores que si habían visto la parte legal, que es parte de las trabas de este, de este eh, país, lo complicado que es Yo no digo que no haya leyes, yo no digo que no haya registros, yo no digo que, que existan todos, pero en una forma fácil y llevadera. No hacer un trámite que, que debería durar cuatro días y resulta que no, no, debería durar cuatro horas eh, y no dura cuatro días. Dura cuatro meses y durante ese tiempo resulta que uno no puede seguir operando. Eh, entonces, para la empresa eso es muchísimo más fácil que para un emprendedor, pero al final de cuentas es un emprendimiento, es, es manejar es, ese tipo de cosas nuevas. Eh, el año pasado tuvimos un, un par de, tenemos un par de proyectos que se iban a, a, a lanzar el año pasado, pero no sé si oyeron que... Hubo una, una enfermedad, una pandemia a nivel mundial y si, algo, si alguien lo oyó, nosotros también. Y entonces no pudimos hacerlo. Pero, pero todo eso son emprendimientos, son... son entonces, no, no es el momento de emprendimiento, es cuando alguien es pequeño o es una empresa de, que nace o una empresa de... de, de, de pequeñita que va, va a ir creciendo el, el, la empresa grande también es un emprendimiento y de hecho hay emprendimientos muy grandes y muy muy grandes, un ejemplo de esto es la VAS las vías, vías alternas del sur es un negocio totalmente nuevo, es un negocio que no existía en el país, es un negocio y se metieron y ahí van y, y creo que van exitosamente entonces, esos emprendimientos son de, de todo tipo y, y de todo tamaño y hay que aplaudirlos y hay que avanzar con ellos y, y son súper buenos. Eh, Mónica daba unos datos al principio de, de dos de cada cuatro guatemaltecos bueno, van a poner un negocio en los, en los próximos, creo que dijiste, dos años o algo así. Eh, eso suena lindí, tres años, en los próximos tres años. Eh, suena lindísimo, de verdad, pero, híjole, ¿será lo más adecuado? Porque el lanzamiento de emprendimientos así, al, al, yo sé que eso no es el lanzamiento de ustedes, eso es una encuesta, pero, pero ese, ese lanzamiento de emprendimientos a veces es, eh, no quiero decir mucho, pero por lo menos algo irresponsable. Eh, por ejemplo... Con, con las crisis del café que ha habido cualquier cantidad de crisis del café de hecho seguimos en una crisis de precio de café eh, y esto para el productor no es bueno y para el tostador tampoco para el tostador eventualmente comprar café más barato no, funciona y, y está bien pero nosotros necesitamos esa calidad consistente desde el productor y si el productor no tiene unos precios de, de, de unos precios de mercado donde pueda producir y seguir haciendo el café de la calidad que necesita hacerlo pues entonces no va a ser negocio y va a quitar el café y va a sentar a sembrar repollos eh, entonces no es un negocio a largo plazo, no, es, no va a ser sostenible eh, los cafés se han ido especializando, los finqueros los agricultores, los productores de café se han ido especializando pero hubo un momento en que, en que como que la, la opción era como el precio del café está muy bajo entonces métanse a tostar y eso es como decirle a un ganadero que como el precio de la carne está bajo pongo un restaurante de carne asada son dos negocios totalmente diferentes ¿puede haber gente que lo haga? claro que sí y hay, hay mucha gente que es productora y atostadora mucha gente no pero sí hay varias marcas que son productores y tostadores desde hace muchísimo tiempo con volúmenes verdaderamente importantes pero no cualquiera puede hacer es, esos dos negocios tan diferentes. Entonces, con, con el tema de este emprendimiento puramente, creo que es mega importante, súper, súper importante, pero sí hay que enfocar en dónde, en dónde caben y dónde no. Y, y eso no quiere decir que... que ya no se proponga o ya no se haga o lo que fuera, pero, pero no generalizar, invitarlos a eso, a, a que esos emprendimientos de veras salgan y den ese paso que generalmente falta cuando ya tengo todo o casi todo y me falta un poquitito para lanzarme y entra ese miedo, es como el de tirarse del trampolín alto de la piscina, ¿verdad? O sea, estoy ahí y ya me voy a tirar, pero me da miedo y ya se tiraron tres antes y vi que no les pasó nada, pero, pero da, da ese miedo. ¿verdad? Entonces, eh, ese, ese momento de arrancar es difícil que llegue y, y hay que hacerlo llegar, hay que, hay que, hay que forzarlo a que pase.